Bueno, eh, preparé este breve video para dar unos consejos, unos tips sobre cómo preparar un final. Después hay otros videos sobre cómo rendir, cómo escribir un examen y eso. Algunas cuestiones que quisiera acercarle cada uno, toma la que más le sirvo es útil. Pero hay algo principal y primero, y que es raro que lo hagan. Una cosa que es raro... Cuando uno pregunta como docente, eh, veo de pronto hay alumnos que nunca han agarrado el programa, no saben cuál es el programa. Entonces, primero y principal, ¿tenemos el material necesario? ¿Tenemos el programa con el que debo rendir? Y averiguar si es qué programa corresponde a, a lo que yo debo rendir, porque hay distintas versiones. Eh, luego consultar todo el programa, va a ser que entra para el final, o hay algunas unidades que no entran. Eso hay que averiguarlo con el docente. El docente, ¿me tomará algo en especial a mí? ¿Me dijo que me iba a indagar sobre algo? Entonces, bueno, averiguar eh, bien eso primero con el docente, si es que nosotros debemos rendir algún tema que quedó por ahí eh, sin débil o, sin, o medio flojo. Lo otro, tener los libros y los textos necesarios, saber cuáles son todos los textos y libros que pidieron o que se usaron. La guía de ejercicios y actividades deben estar completas y finalizadas, más en física, en química, en matemática, hay que tener la guía de ejercicios completa y finalizada y preguntar además si el docente va a pedir eh, la carpeta con ejercicio o la guía. Lo otro es tener alguna idea de finales anteriores o bien porque podemos encontrar eh, finales anteriores en el centro estudiante o averiguar con el docente la modalidad o cómo toma el profesor hacer una breve averiguación recalco importante tener el programa de la materia que uno debe rendir lo siguiente y que nunca a los alumnos le dan bolilla es armarse un cronograma de estudio esto es fundamental Casi nadie lo hace, se pone a estudiar y después resulta que llega un día antes del examen y falta mitad programa de estudio. Entonces hay que armar un cronograma de estudio y de descanso o distracción. Saber qué unidad vamos a preparar para tal día, que, cómo vamos a barrer ese programa. Eh, como ustedes ya han cursado la materia, tienen idea de cuáles son las unidades que son de pronto más livianas y cuáles son más intensas o que requieren más tiempo. ¿Cuántas horas vamos a dedicarle a la materia? Y a la vez, si esta materia la vamos a alternar en el estudio con otra. Hay gente que prefiere preparar dos y dedicarle eh, a una materia y a otra para no aburrirse. Cada uno sabe cuál es su táctica. Pero hay que planificar las horas de descanso y distracción. ¿tá? Esto es fundamental porque para poder garantizar que uno va a llegar a ver al final con todos los temas más o menos vistos algunos con mejor calidad o más intensamente y otros más débiles ¿tá? pero es importante llegar a la instancia al final con todos los temas que en, del programa que debemos rendir eh, vistos ¿Mm? así que tengan en cuenta esto la asignación de los tiempos el cronograma va a ayudar a evitar situaciones muy usuales que como docente uno observa. El alumno viene, se sienta. Primera pregunta, bien, la responde bien. Vamos a la segunda pregunta, regular, teclea. Bueno, vamos a una tercera, le damos una chance más. No la responde, no sabe. Una cuarta no la contesta. Esto hace que ese panorama es de reprobado. ¿tá? Por eso digo que es importante llegar con algo de todos los temas vistos, ¿está? Porque es distinto como docente. Si uno llega al alumno, primera pregunta bien, segunda, regular, teclea, le pregunto otra, pero me contesta algo, sabe contestar, vuelvo a preguntar otra cosa y contesta también algo de eso. Entonces, por lo menos mínimamente el alumno tiene el 4, ¿entienden? O sea, poder contestar y no quedarse callado, no... No saber de un tema hace que capaz uno pueda raspar el 4 y listo, aprobó. ¿Mm? Y pregunta: Yo me armé el cronograma y si llega el día XX y no termino la unidad planificada, ¿qué hago? Bueno, ahí, si es poco, capaz uno dice: Bueno, sigo un día más y me retraso. Dejamos siempre en el cronograma algunos días libres para repaso al final. Entonces, bueno, sigo. O si no, mi consejo es si ves que no vas a llegar deja ahí y pasa la otra unidad nueva si podés por lo que dije para poder barrer todo el programa y aquella unidad lo que me quedó que no pude terminar lo veo al final si me sobró tiempo Pero bajo ese mismo concepto de ver, barrer todo el programa y tener un poco de idea de todos los temas por si el docente me pregunta es llegaste al día XX y no terminaste con la unidad salta y pasá a la otra si se puede, si no están conectadas ¿tá? y después se vuelve eh, a lo que te quedó tan importante como eh, planificar el estudio es planificar descansos, días de distracción de ver televisión, ir a a jugar algo, un deporte, entonces tan importante como planificar cuánto le voy a dedicar y qué día y qué horarios es también descansos días de descanso. Como dije, es fundamental que puedan decir algo y resolver algo de todos los temas. Poco sirve si el alumno está muy bien preparado para la unidad 1, 2, 3, 4 y del resto del programa no sabe nada. Supongamos que llegaste y ves que el docente está preguntando sobre una unidad ¿no? y anda preguntando por ejemplo sobre la unidad 7 y no llegaste bueno, hay técnicas de lectura veloz de última, si uno ve eso que una cosa que yo consejo siempre a mis alumnos, una técnica de lectura veloz es dividir imaginar dos rayas paralelas en el texto y con los ojos en vez de barrer ir salteando rápidamente supóngase que tienen que entrar ya a dar examen y tienen que leer cuatro páginas más entonces lo que van a hacer es saltear con la vista entre esas dos rayas sin preocuparse si entienden coherentemente. Van a ver que eh, les va a quedar algo en la cabeza o algo de idea del tema tiene. Esto sirve inclusive hasta para en una eh, redacción. ¿está? O sea, es importante practicar esto porque te lleva a tener una breve idea de lo que está hablando el texto. Porque el resto del texto es mucho, eh, mucho texto superfluo. Otro tema importante a la hora de preparar un examen es encontrar el lugar de estudio adecuado, confortable, que permita la concentración, el estudio. ¿está? Eh, una cosa que yo observo muy usual es eh, gente que está estudiando con el televisor abierto, viendo la tele, es medio difícil. Hay gente que sí, que le gusta estudiar con música, es una cosa ponerse a estudiar con música de fondo, otros necesitan silencio total... Pero sí, viendo la tele y gente cruzándote en el medio y charlando de un tema, uno necesita poner el culo en la silla, sentarse a leer, a pensar, a razonar los textos. Y entonces también el entorno, el ambiente, influencia sobre eso. Lo otro, si se reúnen con grupos, yo siempre le digo a mis alumnos esto evaluar si el grupo en el que se, con el que se reúnen a estudiar es un buen grupo para estudiar o es más bien un grupo para divertirse son los amigos con los que tenemos afinidad para divertirnos pero a la hora de estudiar nos distraemos mucho entonces no confundir un buen grupo para hacer amistad y pasar buenos momentos con un grupo para estudiar es preferible dejar ese grupo para encontrarse después del estudio a, a tomar algo, a, a pasear lo otro, y que también cuesta y los alumnos no lo hacen, es el día del examen hay que ir descansado. Es muy usual como docente entregar el examen y a cabo de media hora se te levantan un montón de alumnos porque, no, estoy agotado, estoy cansado, estudié mucho. O sea, el examen hay que ir descansado, las horas anteriores al examen no hay que leer nada en lo posible, te van a estar distraído y que van a ver cómo cambia radicalmente la digamos eficiencia de ustedes a la hora de tener que eh, empezar a contestar preguntas y cosas ¿ta? irse descansadito. otra cosa usemos la tecnología por ejemplo tácticas o cosas que hoy en día podemos usar como por ejemplo grabarme clases, grabar yo clases y después cuando voy en el auto o en el colectivo la escucho en mi celular o la conecto a la radio y puedo ir escuchando algo ¿Ah? aprovechar esos momentos, usar mucho el Google Keep que es una herramienta bárbara para tomar apuntes, sacar fotos y grabaciones de clase y después otro ver, habrá videos de YouTube de la materia que estoy preparando no, capaz que hay videos también, hoy en día hay técnicas de bajarlo pueden bajar el solo el volumen y se lo escuchan cuando van en el auto o en, un, en el medio del transporte vean Analicen todas las herramientas que tienen y cuál les sirve a ustedes y en esa materia. Porque obviamente no es lo mismo dar diseño 4 en arquitectura que dar mecánica cuántica en física. ¿tá? Hay distintas herramientas que pueden servir en un caso y en el otro no. Entonces usted tiene que analizar de todas las herramientas que tengo cuáles me sirven. Bueno, nada más. Después mmm, subo otros consejos.